Al, en el momento que todo el mundo me dijo, por fin. Ahora es cierto que mi familia lleva 24 años llevándome en femenino, entonces yo el acuerdo que tuve con mis tres familiares, mi, mi núcleo pequeñito, que son mi, mi, mi madre, mi padrastro, mi hermana, fue, creo que las únicas personas por las que no me sentiría ofendida y que me hablen en, en femenino, soy vosotros. Y se quedó se queda así, me hablan en femenino. Pero es cierto que a mi madre solo falta que se ponga una camiseta con mi cara y diga, mi hija es una persona noita. Entonces, yo creo que... Eh, in, yo no sé si, si hubiese llevado bien el que no, no aceptaran o el que fueran las personas intolerantes, pero creo que he tenido... Y creo que en realidad lo que me, me importaba era eso, me importaba que las personas más importantes en mi vida, que son esas tres personitas, y luego también y, Incluyo a, a mi mejor amiga, a mi mejor amigo y a mi, y a mi novia. Si esas personas no lo hubiesen aceptado, creo que habría sido de los momentos más detenentes para mí y más tristes. Pero increíblemente no, increíblemente no. Es que yo no sé por qué me sorprendo, pero porque estas personas siempre han sido mi apoyo. Entonces, claro, el, el haber lo dicho fue un... Yo no sé por qué no lo dije antes. Luego, es cierto, yo en muchos otros espacios, por ejemplo, en mi trabajo cuando lo mencioné, eh, mis compañeros... No lo entienden muy bien. Son amigos míos. Mis compañeros son eh, personas que todo el tiempo les estoy haciendo una pedagogía. No me canso en hacerlo porque todo el tiempo, cada vez que me veo que dicen una cosa que no les digo, ¡eh! A callarse, bonito. Pero es cierto que algunas veces cuando no lo entienden, eh, lo único que les he dicho es, por ti, el día que no lo entendáis, el día que le, os parezca raro, o el día que mm, no os quepa fácil, por favor, decidmelo porque no quiero cuñados, no quiero gente que me esté ofendiendo, quiero estar en un espacio en el que no quiero este tipo de cosas. Entonces sí, ha habido gente que no lo acepta, pero esa gente no me importa. Entonces, eh, como al igual que me discriminan por mi color de piel, porque no sé utilizar la C, la Z y la S, porque, como sea, porque me gusta lo que no es, lo que sí, lo que, lo, lo que sí es para las personas, Creo que lo único que a mí me importa es que mi núcleo social haya, haya aceptado y ahora, bueno, aceptado en realidad, haya esperado tanto tiempo a que se lo pudiese decir a ellas en la cara. Y, y he tenido esto. O sea, por ejemplo, mi padrastro es un, es un tío cis muy grande. Es una persona a la que si tú le pasas por el lado, maybe te da un poquito de miedo porque es enorme. Y aún así, eh, creo que es de los primeros hombres Sí, muy normativos que yo conozco, que persona a la que vea, persona a la que le da dos besos. Da igual. Y él lo dice, no me gusta tocar las manos, a mí tampoco me gusta tocar las manos, y yo no voy a ir a decirle a una persona, solo porque tú eres esto no te voy a dar dos besos. Me parece la cosa no más normal. Y si alguien no quiere dos besos, o se abrazan o se saludan de él Entonces, creo que él también fue una de mis bases, fue un, Oye, tanto, muchas veces eh, he tenido miedo de las personas cis y luego me encuentro con que las tres personas cis más importantes de mi vida me han dicho go for it, hazlo. <risa> y entonces para mí eso es importante. Ya, ya os digo, mi madre es la madre de, creo que de todas las personas trans que viven en, en mi vida. Sabes que cada vez que me de las personas trans, de mis amigas trans, me comentan, no, Consuelo, es que mis padres tal cosa, mis padres tal cosa, mi madre tal cosa, mi, mi hermana tal cosa. Lo primero que dice es: ¿Dónde vas a pasar la noche vieja? Ah, con él. No, en mi casa. No, no, no, no, no, no. Ah, que no tienes casa. No, te vienes aquí. No, no puede ser. No puedes pasar. No, no, no, no. no. Que no te aceptan. Me importa la mierda. ¿Dónde está tu madre? Que yo hablar Entonces ella se, se cabrea. En realidad ella es como: No, yo no tuve nueve meses a esta persona dentro de mí, pasándolo mal, sangrando, doliéndome todo. Como para que ahora ¿vale? yo le diga: No, tú no eres quién o tú no vas a ser quién o no te vengo a aceptar. No. Y esa es una de las frases que ella dice mucho: es. No, yo no deseé que vivieras para ahora o quitarte la vida o dañarte la vida solo porque tú no eres lo que yo, yo, lo que yo en ese momento ideé. Y creo que esa <risa> bueno, ha sido muchas veces mi fuerza. Mi forma de llevar las cosas, mi forma de gestionarlo, mi, mi forma de, de no caer en más crisis de ansiedad fue recordar la frase, muchas frases que me ha dicho mi madre sobre... Ella. Tú vas a hacer que a ti te dé la gana de ser, ¿sabes? Y yo lo único que tengo que hacer es decirte, Pali. Vale. <ríe> ¿Cómo quieres que llamemos ahora? ¿Cómo quieres que hagamos esto? ¿Cómo quieres que lo gestionemos? Entonces, en ese aspecto sí que yo estoy bastante orgulloso de esas tres personas y de esas otras dos personas fuera de lo biológico, biológico, <ríe> que, que están cerca de mí, la verdad. Guay. Pues muchas Gracias. Caen, eh, ¿quieres comentar tú algo de amistades y tal? Sí, pues no sé, me, me ha gustado mucho el mensaje que, que contaba Dani, que da como muy, qué alegría, ¿no? Tener a gente así alrededor. Al final creo que es que que se nos reconozca, que se nos valide, que se nos oiga, es súper esencial. Y, y no sé, al final todos los espacios en los que no, no podemos ser o no nos dejan ser, eh, no sé, al final acaban siendo como, no sé, espacios inseguros y espacios de, que al final acaba perdiendo relación con mucha gente solo porque, porque no te aceptan, ¿no? Porque te dicen que te aceptan, pero realmente no es lo que demuestran. So, le escuché una vez a, a un chico trans hablar de que su familia eh, le acept, no le aceptaba, ¿no? Le toleraba. Y es como, yo tengo mucho esa sensación de que a veces mucha gente tolera nuestras identidades porque, bueno, somos gente que se identifica como se identifique como lo que somos, y, pero ya está, ¿no? O sea, tampoco que me molesten los privilegios o que tenga que cambiar mi forma de, de ver la vida, ¿no? Porque al final cuando alguien te cuestiona cosas así realmente te cambia mucho la forma en general en la que te relacionas con el mundo. Pero, no sé, al final las personas no binarias tenemos que estar como dando muchas explicaciones, haciendo mucha pedagogía, visibilizándonos y la gran mayoría de las veces es discriminación porque es aus ausencia total de reconocimiento, ¿no? Pero, pero también me parece súper positivo que, que al final, bueno, como este lema que se está oyendo tanto, que nuestra existencia es, bueno, resistimos y existimos, ¿no? Y, y no sé, al final cómo vamos cambiando poco a poco los entornos, cómo vamos consiguiendo que sea inclusivo, ¿no? ya hay veces que, no sé, solo por mi sola presencia, mi activismo en redes, las tres o cuatro charlas que he dado, ya hay gente en mi entorno que yo pensé que jamás entendería que veo que empiezan a utilizar el neutro, veo que empiezan a decirlo en sus espacios, ¿no? Y es como que poco a poco te vas dando cuenta de que realmente influye y de que realmente se pueden cambiar cosas, ¿no? Y, y bueno, sobre todo esto del reconocimiento y demás, creo que a veces, o al menos yo lo siento así, eh, cuando visibilizo mi, mi identidad no binaria, creo que la gente eh, lo que tampoco entiende nunca es como mi identidad trans, ¿no? Esto de que no se sabe mucho que la gente no binaria es gente trans. Pero aparte como que todos esos estereotipos que se tienen en la cabeza, ¿no? De, bueno, todo el mundo trans, pues cambia su nombre, hace una transición médica, bla, bla, bla. No es eso lo que espero que reconozcan. Pero, no sé, creo que a veces cuando se habla de personas trans, pues la gente entiende, ah, pues igual quieres cambiar su nombre, igual necesita una serie de procesos, ¿no? O no, pero, pero creo que a veces a la gente eso se le olvida mucho, sobre todo cuando intentas pues, hablar con el neutro y demás, ¿no? Pero, pero bueno, y me ha pasado mucho también en algunos espacios en los que pues, he intentado pues eso, eh, visibilizarme un poco, explicar eh, cómo soy y, y cómo se me tiene que respetar. Y me he encontrado a veces incluso con, con gente que me decía, está muy bien lo que me estás contando, pero antes de ello informarme, antes de aprender tal, te quiero dar mi opinión sobre lo que opino sobre ti. ¿no? Y es como un poco de, igual lo primero que tienes que hacer, que coincidía que eran hombres y heteros, eh, eh, no sé, lo primero que tienes que hacer no es decirme por qué te parece que mi existencia no es válida o por qué crees que a nivel biológico esto no tiene mucho sentido. Me parece casi más importante que te vayas a Google, busques un par de términos y luego hables conmigo, ¿no? Que las poquitas veces que me ha pasado esto o que incluso hay gente que me ha dicho eres una persona no binaria y tal, es como te llama un montón la atención de cómo has podido llegar a esta conclusión sin yo. Tal, es como, joder, ya hay gente que tiene un poquito de base. O gente que le dice, soy no binario, y antes de acribillar esta pregunta, se va a Google, ¿no? Y dice, ah, vale, ya he entendido un poco, ahora te quiero preguntar algo que no he acabado de entender, o qué tal. Y es como que así da gusto, ¿no? Cuando, cuando la, la gente te reconoce, te reconoce o se esfuerza un poco por entenderte. ¿no? Pero al final es un poco complicado, y, y lo que mencionaba antes, ver cuándo puedes salir del armario y cuándo no, y, y, y estar un poco dispuesta a exponerte, porque al final es lo que acaba ocurriendo. Y, y me gustaría acabar mi intervención con, con una frase de Paul Preciado que leí el otro día que me pareció maravillosa en relación a, a lo de los baños que es todo también con muy binario y tal que decía que, que a los baños no vamos a mear, sino a reafirmar los códigos de la masculinidad y la feminidad en el, en el espacio público ¿no? que es como que es un poco una demostración de todo esto, ¿no? que al final realmente no estamos ahí para estar haciendo lo que tenemos que hacer, sino que todo conlleva una gran carga de de estereotipos, de identidades, de, de roles y de todo eso. Yeah. Pues nada, eh, yo voy a hablar un poco también desde, desde mi experiencia, ¿no? Yo en el ámbito familiar la verdad es que no lo he dicho porque parte de mi familia es, es del opus, bueno, y más que del opus, de los Kikos, ¿no? Que son como la rama de más a la derecha todavía que lo puse ahí, entonces pues, pues pasó bastante de, de la familia. Eh, con, con respecto a mis padres, a mis eh, la verdad es que son personas bastante abiertas de mente, nunca he tenido ningún problema en hablar de casi nada, pero también es cierto que, que yo tengo como una postura de, de que no todo hay que hablarlo, ¿no? que pues es que soy así y... Y si algún día surge, pues hablará y si no, pues tampoco tengo que, que estar dando explicaciones. Siempre he sido bastante rebelde con, con respecto a mis padres y, y siempre he tenido bien claro que no les tengo que dar explicaciones ni a, ni a ellos ni a nadie. Es decir, siempre he pensado que no le debo nada a nadie, ni le debo explicaciones a nadie. Entonces sí que es cierto que, que desde no binarias pues, hacemos pedagogía y demás, pero, pero a mí me cansa, ¿no? Me cansa también mucho el que venga alguien y te esté preguntando cosas, que es como... ¿Sabes quién te da respuestas? Google. Que muchas veces las respuestas no son las más correctas, ¿no? Y, y lo sabemos, pero... Pero al final es eso. Y luego, con respecto a las a las amistades, la verdad es que bastante... Bastante bien. Tengo dos, dos mejores amigos Fish gay, que... Que los quiero un mogollón desde hace mogollón de años y les trato como hermanos, ¿no? Y siempre, de hecho, el otro día uno de ellos me preguntó, Oye, ¿cómo me refiero a ti ahora, no? El, porque eh, me llamaba Bro, de Ay, bro, bro, bro, bro, Brocito, no sé qué. Claro, digo, ahora cómo, cómo no sé, no sé qué. Y también es cierto que usa mucho, usamos mucho el japonés, ¿no? Entonces usamos mucho el, el Oto. Que Inoto es, es para hermana y Ototo es para chico, pero dice Otto directamente. Entonces me hace como, como gracia que me lo, que me lo preguntara. Y, y siempre ha sido bastante activista y, y bastante guay con él. Y luego con el otro eh, es quien lleva en su trabajo cosas de diversidad, eh, habla mucho en inglés y usa el day Entonces... Bastante, bastante guay con él. Y luego con, con mis amistades de toda la vida, que son casi todo mujeres cis-hetero, aunque hay alguna que, que de hetero ya <coughs> se le va cayendo no cada vez, cada vez más. Eh, siempre he tenido una postura de, de, de que yo soy una persona que no me gusta juzgar. no Nunca he juzgado ninguna de las decisiones que ha tomado ninguna de mis amistades. Y, y creo que eso también ayuda a crear espacios seguros muy importantes y que en el momento en el que yo salgo y digo esto, que de hecho es que ni me acuerdo de cómo se lo dije. No, no soy consciente ahora mismo de, de cómo se lo dije, pero, pero están usando el neutro, eh, me llaman eh, por mi nombre, no por mi necrónimo o death name. Entonces bastante, bastante guay, la verdad. Y luego con el resto de, de gente, la verdad, eh, tengo suerte porque ca casi todas, hay alguna que no, pero casi todas mis amistades son activistas LGTB, mm -hmm. entonces entienden bastante bien eh, mi realidad. Les cuesta porque no mm -hmm. podemos negar que, que es algo que todavía cuesta, pero, pero bastante, bastante guay, la verdad. Y eh, hablando de activismo y de, y de todo este tema del, del colectivo LGTBIQ+, y a, y a, yo meto todas, IAQ+, eh, me gustaría hablar un poco de la, de la endodiscriminación, ¿no? de la discriminación que sufrimos desde dentro del colectivo y muchas veces desde dentro del colectivo trans. Eh, ¿Quieres empezar tú, Dani? Sí, claro. Yo hablaría más desde mi experiencia en distintas asociaciones de personas trans no binarias, porque yo, yo cuando entré a varias asociaciones que participaban dentro del activismo trans, claro, yo pensaba, inocente de mí, que cuando se decía trans, abarcaba todo. Pero luego me encontré con que la mayoría de talleres, o la mayoría de propuestas, o la mayoría de ideas era todo muy binario. Es cierto que cuando yo llegué, intenté, a, en, en varias, intenté no resaltar, aparte de era la única persona negra del espacio, entonces suelo, suelo tener muchísimos, no complejos porque yo siempre he sido una persona extrovertida, pero sí que es verdad que intentaba no... Eh, hablar mucho más porque sabía que en el momento que hablaba mucho más algunas personas se aprovechaban de mi experiencia o de mi identidad para vamos a utilizar esta persona negra porque si no no tenemos nada de color aquí vamos a ser super diversos. entonces dije va eh, por temas de también para aprender a pillar la confianza y demás porque yo soy una persona que hace muchísimas bromas y dije mira yo quiero saber hasta qué punto puedo yo interactuar por aquí las primeras semanas fueron muy binarias y fueron siempre centradas en, Dani, ¿por qué no llevas binder? Dani, ¿por qué este eh, sigue estando en femenino? Porque claro, yo utilizo tres pronombres, yo utilizo el masculino, el, el neutro y el femenino. Dani, ¿por qué? Dani, ¿por qué? Dani, ¿por qué? Y muchas, como que me, eso me cuestionaba absolutamente todo, que un momento en el que ya era, era demasiado violento, es más, una experiencia, no necesito dar nombres, pero una de las personas que me Muchísimo, ahora es una persona no binaria. <risa> Después de todos los años que han pasado, con una persona binaria. Me acuerdo muy bien que participamos de una campaña en la que yo me quejé porque el lema que pusieron eh, no era el mismo lema que yo pedí, y el lema que pusieron era un lema que utilizaba la palabra cadena, la frase romper cadenas, cosa que por Dios. Eh, intentemos no hacer alusiones de las personas negras rompemos cadenas porque es bastante ofensivo, o sea, es muy ofensivo. A mí me pareció una cosa muy violenta, muy, muy violenta de por qué a la única persona negra de toda la campaña le tenemos que poner la frase de romper cadenas. Intenté no protestar mucho, pero sí que es verdad que me quejé. Pues esa persona me dijo que, pues, tanto que criticaba yo eh, el racismo y la, el binarismo que había en la asociación porque seguía ahí. Y me quedé mirándole y le dije, mira, pues sigo aquí. Porque quiero romperlo desde dentro y quiero que aprendáis de una vez por todas que las eh, realidades son todas. No solo el que busquera y el que para algunas personas se quieran operar. Hay otras personas que no quieren, pero se sienten presionadas. Se sienten presionadas no solo porque la, eh, desde las instituciones se lo están obligando, sino que también las personas que estáis a su alrededor le están constantemente diciendo debería darte vergüenza tener pecho, debería darte vergüenza tener pene, debería darte todo constantemente. ¿Por qué? Porque es tu realidad. Y yo lo dije. Es cierto que un mes después decidí irme porque no podía no podía aguantar más la ira, no solo el, el que se, todo el tiempo se me estuviese invisibilizando, sino que era la ira, la ira que me provocaba él decir, no, ¿por qué tenemos que centrar esto en esto? Sí, la, el que hay alguien que quiera aprender, yo a mí me encantaría aprender a hacer binder solo para regalárselos a la gente, no para usarlos, ¿sí? yo. Yo recuerdo la primera vez que tuve una experiencia con un binder fue gracias a una persona de una asociación que me dijo, si quieres te presto uno. Me lo puse y me entró una crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no soporto algo que me esté oprimiendo. No No llevo muy bien los espacios pequeños, no llevo muy bien ni siquiera los abrazos fuertes. Y claro, me pongo un binder y fue una de las peores situaciones que yo he vivido con ropa. Entonces fue como, no, por favor. Pero recuerdo que al pasarme eso, dije, por favor, ayúdame a quitarme, me lo quité. Y alguien dijo, entonces tú no eres trans. Y esa era una persona trans. Así que yo gracias a eso me tomé un tiempo, me tomé un, un tiempo con mi relación con la del activismo trans, en el que decidí salir de todos los espacios, decidí quedarme con mi mini mi espacio trans, que es la mayoría de mis amigos de la comunidad LGTB son trans, y seguramente hay dos personas así. Entonces, eh, muchas de esas personas de mi espacio trans les ha pasado casi lo mismo. ¿Por qué? Porque o son personas binarias que, tengo un amigo que él me dice yo soy un chico trans muy maricón. Y solo por el hecho de ser muy maricón también se le discriminado. Entonces, como que empezamos a hacer nuestro propio núcleo, entonces cada vez que hablamos de experiencias trans, eran nuestras fiestas temáticas o nuestras reuniones, porque se convirtió en un espacio muy violento, se convirtió en espacios espacio muy, muy desagradables Y luego, es que, de, de, de darles ese ejemplo de esa persona que abraza a una persona no binaria, ha pasado así que me la encuentro y digo yo, no, me siento mal por todo lo que pasé yo, pero me alegro de esa persona, de que esa persona se haya abierto. Así que es verdad que me pasa mucho en todos los activismos, sí, me discriminaste, ahora lo pues, estás aceptando o ahora has salido de la del armario de LGTB, pero lo tengo aquí. Se perdona, pero nunca se olvida, cosa que se dice, es una frase que me gusta mucho, porque son sí, sí, yo, yo ya no tengo ningún problema, pero eso se quedó aquí y se va a quedar siempre grabado aquí. Y eso me creó a mí cositas que han hecho que yo me separara. Además, ahora con, para finalizar, ahora gracias a espacios contigo, dar contigo, caer contigo, aunque a ti te llevo conociendo ya desde hace muchos años. Es cierto que he vuelto gracias a porque son personas en las que eh, me he dado cuenta que me siento seguro y me he dado cuenta de que aunque no compartimos nuestras interseccionalidades, aunque no, no tenemos nuestras mismas experiencias en la etiqueta de ser una persona no binaria, hace que me sienta más segura con vosotros que con otras personas que sí que son binarias, pero que no entienden las distintas experiencias. Sé que no vais a comprender lo que es ser una persona negra ni lo que es ser una persona eh, migrante desde un país como Colombia, pero no significa que no me sienta segura en un espacio con vosotros. Es algo que agradezco ahora porque estuve durante muchísimos años separada de todo por... por Toda, por todo eso, por el que se me estuviese juzgando, porque yo no me quiero hormonar, porque yo no me quiero operar, porque eh, es que, yo qué sé, porque muchas veces era de las, hace mucho tiempo era de las personas que se quitaba la camiseta y andaba en tetas, entonces claro, era como, ¿por qué? ¿por qué? porque, porque quiero, porque quiero, era siempre un, ¿por qué no me dejáis? <ríe> en vez de ¿por qué tengo que hacerlo como vosotros decís? Pero bueno. Jo, pues muchas gracias por, por tus palabras. La verdad es, es muy bonito crear, crear espacios seguros donde poder hablar y, y mostrarnos cómo somos, ¿no? Eh, Anne, ¿quieres comentar tú alguna cosita sobre esto? ¿Alguna cosilla? <risa> sí. <risa> <risa> um... La verdad es que yo también tengo experiencias así no muy no muy allá con con una comunidad a la que pertenezco también, porque las personas no binarias estamos estamos ahí. Formamos parte de la T, pero pero se nos olvida o se nos echa conciencia. Y. Hace poco. Ayer, creo, puse en, en mi Twitter eh, es recorda, recordatorio de que, de que no se puede ser una persona cis no binaria, de que todas las personas no binarias somos trans. Y hubo una, algunas personas que me contestaron en plan de, pero, pero, o sea, cis no binaria, eso no tiene sentido. O, Dios mío, estoy, estoy muy cansada de ver trans y no binaria por todas partes, en plan de personas trans y no binarias, y es como, mmm, las personas no binarias somos trans, si quieres incluirnos, pon personas trans binarias y no binarias, no los pongas como una categoría aparte. Pero Twitter es como muy cíclico, entonces creo que ahora está en una de esas olas de, o tal vez es porque he ido siguiendo y silenciando a las personas adecuadas, Que puede ser un entorno no tan inseguro para las personas no binarias, pero no hace tanto. Mucha gente defendía a capa y a espada que había personas no binarias cis y personas no binarias trans. Y, y nos clasificaban en base a cómo quisiéramos, eh, cómo necesitásemos transicionar. Y cómo nos presentásemos ante la sociedad, llegando a algunas personas incluso a decir si lo único eh, trans eh, que tienes o la única transición que tienes eh, son tus pronombres, eh, no eres trans. Y todo eso de, eh, por parte de la comunidad trans. Eh, gente que se supone que debería estar a tu lado que ni siquiera te lo debates, como yo ya sé que eres, yo ya sé que las personas no binarias, no binarias existen, pero tú no estás en mi grupo. Eh, que al final es como todo el rato lo mismo. Es eh, los que van consiguiendo un poco de reconocimiento van echando a los que tienen menos, como si por ponerte por encima o pisar a otra persona, a ti te fueran a ver mejor. como uf, Es que a mí ya me han empezado a reconocer un poquillo como persona transbinaria, si, a, si te llego a abrir la puerta y darte un poco de espacio a ti, persona no binaria, lo mismo me quitan lo que he conseguido. Cuando realmente no creo que, que tenga ningún valor eh, el respeto que te tengan por pisar a otras personas. Porque si necesitas pisar a otras personas como para demostrarle a la gente que que eres respetable realmente no te, no te respetan están buscando en ti solamente otro aliado más otro aliado más para para seguir pisando a la gente que está por debajo y, y en un entorno supuestamente seguro eh, en un grupo LGTB me, me encontré con una persona es que tengo esta situación muy, muy grabada a fuego en mi memoria, como estas cosas de lo que dijo Dani de se, se perdona, pero no se olvida a una persona trans diciéndome, OK, entonces tú qué prefieres? ¿Masculino o femenino? Después de que yo hubiera dicho que mis pronombres eran neutros. Porque yo, a mí lo del neutro uf, no me va. Es, o sea, es muy, muy complicado, ¿sabes? No sé usarlo. Entonces, eh, dime uno, en plan, masculino o femenino. Y yo sabía que si le decía masculino o femenino, jamás en la vida me iba a tratar en neutro. Y, y le miré con cara de, ¿sabes lo que es que no te traten...? correctamente sabes lo que es que no te traten como como quien eres y tú me estás pidiendo que haga eso yo por ti porque te da pereza aprender a utilizar el neutro y a tratar con respeto a otra persona trans como tú solo que en vez de ser un chico es una persona no binaria y y estas situaciones las tengo pues, muy a fuego en mi cabeza como estamos en el mismo colectivo, pero realmente a veces hay un abismo entre las personas binarias y las no binarias y, y no deberíamos ser las personas no binarias las que tuviéramos que hacer el trabajo de cerrarlo. Sí, yo con, con respecto a esto, además creo que por, por dar simplemente un, un tip de un minuto, creo que al final hay, aparte de mucha transfobia interiorizada, hay mucha NBfobia interiorizada, ¿no? Que que es un concepto que no hemos usado, que el, al final el, nos hemos creado un sistema cis-etropatriarcal y binario. Y, y no es excusa. Yo siempre lo digo, de es que me cuesta mucho usar el, el neutro, no sé qué, digo. y la palabra WhatsApp, la palabra Facebook y la palabra Twitter no te han costado nada añadirlas a tu vocabulario, ¿no? que añadimos cosas a nuestro vocabulario que son rocambolescas y que cada persona las verbalizamos de una manera porque hay personas que usan estas palabras como pues a mí me, me pasa, ¿no? que hay veces que las pronuncio, pues como me sale pronunciarlas y, y otra cosa que me gustaría señalar es que, que me parece bastante importante y por eso pido también un, un minuto de tiempo es que al final eh, quien elige las etiquetas que te pones eres tú, nadie te puede poner en eh, ninguna etiqueta y poner etiquetas a los demás también está mal y es importante que al final saber que, que todo es como mucho más fluido eh, de lo que nos han hecho pensar, ¿no? la sexualidad y todo en general fluye más y es más volátil de lo que nos han mm. educado mm -hmm. y también lo digo desde el punto de vista de que a mí tanto como a Dani eh, quizás hasta es la misma persona me han llegado a decir que si no me quiero operar o, o hormonar no soy una persona trans que es como revísate un poquito la definición de trans que tienes y, y que tiene tu asociación ¿no? porque a lo mejor no, no dice que persona trans es aquella que se quiere operar u hormonar no, esa no es la definición de persona trans así que así que nada eh, por, por finalizar, que eh, lo hemos puesto aquí un poco de, de tapadillo, lo de ley trans, eh, me gustaría que habláramos un poco de, de la importancia que tiene la ley trans estatal, de la que tanto se está hablando ahora, eh, y de las leyes en general. ¿no? Eh, me gustaría que empezara a ver que mire quién. ¿Anne? Mm -hmm. A ver, no tengo mucho que decir al respecto porque no sé tanto eh, de estas cosas como me gustaría. Cierto es que cuando supe que esto salió me dediqué sus, eh, su tarde entera a leerme la ley porque a mí leer cosas eh, legales me da mucho sueño. Entonces neces necesité tomarme mi tiempo con mis descansos a leérmela para que luego llegues a entornos y te digan es que esto hay que llevarlo impreso a los sitios porque si no, mmm, no te hacen caso porque no se la saben y es como yo me he tomado el tiempo de leerla. Alguien que, que debería funcionar bajo estas directrices debería leérsela. Pero es cierto que muchas veces, eh, hablando así por esto de las comunidades de internet que te conectan con gente que no vive en el mismo sitio que tú, me han hecho darme cuenta de, eh, de que, claro, desde esa ley, si bien mucha gente pasa de ella eh, por no conocerla o por no tomarse el tiempo de de ver realmente qué es lo que pone ahí. Hay un, un, una distancia importante entre los sitios que siguen funcionando solo con la ley estatal trans actual, que sitios como Madrid o, u otros que tienen sus propias leyes eh, más locales y que funcionan si bien, peor de lo que deberían, mucho mejor que la ley estatal trans, porque muchos, muchos cambios no serían posibles. Es que hay muchísima gente que a día de hoy sigue necesitando un diagnóstico para poder operarse por la, por la pública, para poder acceder a, a esas listas de esperas que en muchos sitios superan los dos años. Eh, hay gente que, que es que... Es que si estás fuera, lo mismo, hasta puedes viajar a, a Madrid para, para operarte, ¿sabes? En algún sitio. Que... Es algo que en, en su momento, en cierto modo, yo tardé en entenderlo, porque claro, yo empecé a meterme más en el, el mundillo, en el activismo y a rodearme más con gente, pues, más o menos a la que esta ley. Y... Y claro, luego caes en la cuenta de eso, de toda esta gente que, que lo mismo lleva dos años en, en terapia para que le acceda, para que decidan si acceder o no a darle hormonas. Y, y realmente es que la ley eh, trans de, de casi principios de 2016 ni siquiera es como wow, está perfecta, o sea, no sé si se llega a mencionar la palabra no binario, creo que no, porque creo que no está mencionada en ningún lado, dejan ahí como esos huequillos legales como para que puedas colarte un poco, pero, pero muy poco. Pero es totalmente el nivel está terrible y volviendo un poco a lo que me toca por ni siquiera ser españoles, realmente ya si nos metemos con cómo es España, este país tan avanzado para mucha gente, según dicen, realmente si la ley estatal trans está atrás, creo que tendrían que darse la mano muy fuerte o un abrazo y fusionarse eh, las, las leyes Relacionadas con, con las personas migrantes que llegamos a España con la ley trans y otras leyes LGTB que deberían en general todo actualizarse de manera unánime. Porque realmente si tanta gente piensa que España es un país tan avanzado, eh, España podría molestarse un poco en demostrarlo. Y hacer un espacio seguro para toda esta gente que en muchos casos llega porque está penado en su país ser unemisme. Y en España tal vez no está penado, pero las complicaciones las tienes igual porque no se trata en España también a los migrantes como muchos españoles se creen. Sí, yo, yo, por por aclarar antes de pasar a Caen, en, en España actualmente no existe ley trans, existe una ley que no se llama ley trans, eh, que no me acuerdo cómo se llama porque tampoco me importa, eh, que ha sido declarada inconstitucional el año pasado, en 2019, y, que, y la, la que existe es una que tiene más de una década, eh, que la ONU ya ha dicho que, bueno, y otros organismos en defensa de los derechos humanos eh, dicen que España con esa ley no cumple los requisitos eh, que deberían darse para el reconocimiento de la identidad de género es decir, que a nivel estatal no existe eso que a nivel de comunidades, como bien decías la de en la Comunidad de Madrid eh, sí, que, sí que existe, igual que en en Andalucía y en otras comunidades, y muchas de ellas sí que hablan de la autodeterminación de género, donde en teoría, en teoría, deberíamos de estar reconocidas eh, les no binarias, ¿no? Pero, pero bueno, ya sabemos cómo va eso. Eh, Caen. Sí, yo pues nada, hacer un poco de hincapié en que. No sé, España ha podido ser alguno de los países en, pioneros en, no sé, en temática de matrimonio homosexual, por ejemplo, fue pues de los primeros en aprobarlo y demás, pero creo que nos estamos quedando muy atrás, muy atrás en, con respecto a, a muchos países, ¿no? y, y es lo que decimos al final, no sé, los cambios de nombre, todas esas cosas se sigue aplicando la de 2007, ¿no? que, que ya va siendo hora como de renovarla un poco, por el reconocimiento de las personas no binarias, pues lo que estamos hablando. Yo, por todo el tema de todos estos procesos administrativos y tal, tuve que estudiarme la ley de arriba abajo, leérmela entera, porque no quería que se me pasara nada para que nadie pudiera decirme nada. Y si bien en algún apartado decían no binarias, pero como al principio, rollo, mira, esto existe, pero, pero no se va a aplicar ninguna de las cosas que hay aquí a estas personas, no en la autodeterminación cuando nos interese. Y, y realmente no, no se nombran todo lo que deberían y ni, no se presta atención a, a nuestras necesidades específicas porque al final no olvidemos que las personas trans binarias eh, con más o menos y más bien más que menos dificultad pueden cambiar su, vamos a decir, género, aunque no es la categoría que pone el DNI, pero de alguna forma tienen alguna posibilidad de, de poder cambiarlo, pero es que a nosotros no se nos reconoce, ¿no? Y, y el que no estemos en los documentos significa que no estamos en las encuestas, que no estamos en, en ningún tipo de documentación que haya que, que rellenar, en ningún tipo de estadísticas aparecemos. Es que realmente es como lo que no se nombra no existe. Y si no nos nombran y si no nos reconocen y no nos legislan y nos protegen, es que realmente no existimos y no tenemos ninguna valía. ¿no? Y, y no sé, creo que es bastante peligroso. Y pues eso, no olvidar que, que realmente se bueno, se legalizó el matrimonio hace, pues, escasamente 15 años y que salió de la OMS como trastorno la, la, la identidad de género hace muy poquito, creo que dos años o así, como mucho, ¿no? Y, y no sé, realmente quedan muchísimas cosas por hacer y creo que no es suficiente que tengamos un pequeño apartadito o un apartado en una ley LGTBI y Cuba Plus, en fin... Eh, sino que necesitamos una ley específicamente para esto, porque hay muchas cosas, ¿no? Y ya hay mucha gente que está intentando echar abajo las poquitas leyes que tenemos, el poquito, la poquita protección que, que nos prestan, pero, pero es que realmente es súper necesario, ¿no? Y, y creo que también es muy esencial eso, estar en todos los espacios y que se nos reconozca, eh, nos permite la posibilidad de estar, de reivindicarnos y de decir eh, nos protege la ley. O sea, no, no puede negarnos más, no, no puede decir que la ley no dice que. Y creo que hay mucha gente como diciéndote, no, pero sí, ser trans es súper fácil, eh, conseguir todos los, todo, no sé, todo transi, transicionar es súper sencillo, conseguir tu nombre es súper sencillo. Eso lo haces así porque quieres y cualquiera que diga, soy una mujer, soy un hombre, soy tal, se pone lo que, lo que quiera en los papeles, como realmente nadie conoce los procesos que hay porque son larguísimos. Y mucha gente abandona porque tienes que tener una salud mental, un estado mental bastante fuerte para poder enfrentarte a todo eso. Y hay veces que no, no se puede. Y todo lo que nos facilite y nos ayude una ley es que realmente nos hace mucha falta. Y eso, en muchas ciudades todavía no, no, no, sé, no hay centros especializados, aunque los que hay en las comunidades que hay no sean precisamente idóneos. Pero, pero es que muchas comunidades no tienen ninguna posibilidad. Como decían, tienes que viajar. Si quieres operarte, si quieres acceder a según qué servicio, no es súper necesario que sea a nivel estatal. Bueno, pues yo voy a hablar también un poco desde el punto de vista de, de la política, que es a lo que me, me dedico. Yo creo que la, la política tiene que estar al servicio de la ciudadanía y cuando hablo de ciudadanía me refiero a toda la ciudadanía. No solo, a, no solo a una parte eh, creo que deben de existir leyes que, que o que protejan o que reconozcan nuestros derechos, porque son derechos que deberíamos de tener eh, y están siendo vulnerados eh, por, por el sistema eh, con respecto a, a justo el reconocimiento eh, de nuestro género creo que debe de ser un reconocimiento a nivel institucional, eh, tal y como está recogido en en muchas leyes autonómicas eh, pero como bien decían eh, en, en otras comunidades no existen estas leyes por eso es necesaria una ley trans eh, estatal eh, con, con pleno reconocimiento de, de nuestras identidades y con autodeterminación y eh, como comentaba antes eh, el, la ley trans, la propuesta de ley trans eh, tiene un apartado para migrantes para eh, apoyar esos cambios y que no sea necesario hacerte un viaje eh, de no sé cuántas horas gastándote no sé cuánta pasta eh, para ir allí a ver si lo consigues ¿sabes? porque yo creo que muchas veces puedes ir y a lo mejor ni lo consigues eh, creo que es importante una ley eh, también que sea integral que, que abarque todos los espacios de nuestra sociedad. Como bien decía antes, la educación, la sanidad, eh, absolutamente todo, y, y también para todas aquellas personas que no viven, en, como decía, en autonomías, en comunidades autónomas, eh, con ley trans, pero también para gente de las zonas rurales. Creo que también muchas veces se nos olvida que cuando damos acceso a ciertos servicios deberían de ser de proximidad. No tiene ningún sentido que personas que viven, por ejemplo, al sur de Madrid, se tengan que ir al Ramón y Cajal. Es que no tiene absolutamente ningún sentido cuando hay hospitales eh, y profesionales que pueden hacer ese trabajo en una proximidad hay el hospital de aquí hablo de Madrid porque es lo que, lo que más conozco no tenemos la paz y tenemos el, el hospital de Móstoles que están perfectamente preparados para cualquier eh, cosa de esta también creo que se debe de erradicar la que yo llamo la burocracia eh, que es al final eh, lo que acaba muchas veces con nuestra salud mental es decir yo llevo eh, utilizando el nombre de Darco 16, 17 años y voy a ir la semana que viene en teoría a empezar el proceso de cambio de nombre porque me genera muchísima ansiedad el, el tener que coger papeles, el no papeles creo que eh, desde el Estado y desde las instituciones lo que hay que hacer es facilitar todo de la manera iba a decir menos capacitista no, de una manera no capacitista porque también eh, considero que las leyes son capacitistas muchas veces porque hace falta sacarse un máster para entenderlas. Decir, la, la propuesta de Ley Trans son 44 páginas y no es de las más extensas que hay, pero son 44 páginas que tú te las empiezas a leer y hay partes que o eres jurista... O no te enteras de absolutamente nada de lo que dice. Yo siempre cojo y digo y pregunto, ¿y esto para qué es? ¿Y esto por qué es? Pues claro, tiene que ser una ley que abarque todas las realidades. Y como hemos dicho antes, las personas trans, y en concreto las personas transnominarias, somos muy diversas. Eh, no tenemos las mismas realidades. Y, y creo que eh, una ley trans debe de recoger las realidades de las personas migrantes, de las personas racializadas, de las personas con discapacidad, neurodivergentes. Es decir, tengo bien claro que o es una ley que, que reúna a, a todos o va a ser muy complicada que salga adelante. ¿no? El, es lo que hablaba un poco Dani antes de la interseccionalidad, que al final creo que que los movimientos deben de ser interseccionales y también creo que desde el no binarismo como rompemos mucho con la normatividad, con la cis-heteronormatividad, con el binarismo, al menos desde mi perspectiva y desde mis privilegios como persona española y blanca, pero yo lo vivo como, como bastante interseccional porque al final las personas que estamos más oprimidas eh, tenemos cierto punto de empatía eh, con otras personas también decir que ser un no te libra de ser capacitista, ni de ser racista ni de ser nada de eso eh, lo somos y tenemos que aprender a deconstruirnos y creo que estas leyes también deben de, de visibilizar esa escala de privilegios eh, el, la lucha de clases también, lo que comentaba creo que era antes que el, el, todo este tema de de operarte de, de dos años en hormonas. Eh, que hemos, Se ha dicho lo de dos años en hormonas, pero luego los cinco años de espera para poder operarte porque estás en lista de espera. Al final mucha gente recurre a la privada, lo ha comentado Dani, eh, yo también recurro eh, y demás. Y eso para gente que no tiene dinero es un problemón y creo que en la ley también debe de estar recogido que todas estas cosas deberían de estar... Eh, por seguridad social, y adelantar los procesos, adelantar los tiempos. Eh, creo que desde la política debemos de, de apoyar y no frenar, como están haciendo algunos sectores ahora mismo, y, y que siempre que se hace una ley, y esto me gustaría dejarlo bien claro, es para igualar en derechos, no para quitarle derechos a nadie. Es decir, los derechos adquiridos eh, ya los tienes con las leyes que existen. La ley trans no viene a quitar derechos a nadie ni a borrar otras identidades, sino a que se reconozcan las nuestras. Que creo que al final, una de las mayores luchas, así bastante, eh, para todas las personas no binarias, es el reconocimiento de nuestro género. Creo que, vamos, ya nos tocará hablarlo de cara al 14, que aprovecho para decir que el 14 es el Día de la Visibilidad No Binaria, pero creo que uno de los mayores retos a conseguir es... El, el reconocimiento institucional y vamos, el día que podamos poner en nuestro DNI no binario o género no binario, me da igual eh, vamos a montar una fiesta vamos a montar la, la, la fiesta de acabar con el binarismo y, y nada, por mi parte desde el punto de vista de la política y la ley trans creo que, que da, he dejado bastante claro lo, lo necesario que, que es y, y nada eh, creo que no hay nada más que, que comentar. Simplemente daros. Ahora, ahora os dejo un minuto a cada uno de Cain, que te levantar la mano. Simplemente daros las gracias a, tanto a Carlos por la iniciativa de, de crear este espacio, que muchas veces estamos invisibilizados hasta dentro del colectivo trans. Entonces, muchas gracias por crear esta mesa. Y luego, muchas gracias a Dani, Caen y Anne por el esfuerzo y sobreesfuerzo, que muchas veces se nos olvida que para muchos eh, dedicar tanto tiempo a estas cosas es un esfuerzo y vuestra y salud mental muchas veces se ve perjudicada eh, cuando verbalizamos ciertas cosas, así que muchas gracias y ánimo. No sé si Dani, Karen o quieren un minutito para decir algo y luego ya dejo a Carlos que, que se despida. ¿Tú querías decir algo? Sí, yo, bueno, nada, quería aprovechar el espacio y tal para mencionar que, que este sábado 4 de julio hay una concentración en la Plaza del Sol a las 6 eh, precisamente para reivindicar y para pedir, exigir la, la ley trans estatal ya. ¿no? Y bueno, se hace desde, desde la confluencia trans y habrá un bloque no binario también. Y, y pues nada, que, que estáis todos invitados y que hay que que lucharlo por ahí. Y nada, pues simplemente lo mismo, dar las gracias a, a este espacio, a, a proporcionarnos medios para ser visibles, para, para difundir nuestro mensaje y nuestras realidades, creo que es esencial. Y, y no sé, también yo desde mi punto de vista empecé a hablar mucho de la discriminación y de todo eso, me gusta dejar un mensaje de positividad. Creo que desde hace unos años hasta ahora el movimiento trans y el movimiento no binario está ganando mucha fuerza. Creo que se nos está empezando a escuchar y aunque desde otros colectivos también se nos critique o se nos intente silenciar, creo que, que ahí está un poco el kit de, de la cuestión de la visibilidad. ¿no? Habrá gente que nos apoye y gente que nos intente ocultar, pero, pero creo que lo importante es que se está viendo y se está hablando. Y, y creo que, que solo podemos ir hacia adelante y que, que, que va bien. Anne, Dani... Es? Pues es que en realidad cada vez me acaba de robar todo el discurso, o sea que, no, pero creo que yo hablo más desde lo eh, que es ser una persona racializada, entonces me gustaría mencionar también que, Conozco el miedo de salir del armario dentro de tu, de tu familia negra. Conozco muy bien ese miedo. Conozco muy bien el miedo de que sufren muchísimas personas de es que ya eres negro y te discriminan. No puede ser otra cosa. Yo o esa frase he escuchado en inglés, en español, en francés. Pero lo conozco, lo he afrontado y creo que estoy bastante orgullosa de no solo ser eh, un foco de discriminación de un lado, sino de todos otros, porque eh, decidido visibilizarme y he decidido hacerlo, entonces invito a todas las personas que si en algún momento se ven en esa situación si en algún momento tienen un miedo a reconocerse, si son las personas racializadas que les da muchísimo miedo hacerlos en familia o hacerlos en un espacio donde vea que solo hay personas blancas y demás, eh, no solo no, no, no, espero que no les pase nada sino que van a tener a esta persona con la que pueden contactar, que me pueden contactar tanto las redes sociales como o algunas personas que tengan el acceso a mi teléfono lo puedan hacer, porque sé muy bien lo que es pasarlo así, sé muy bien lo que es estar en un país donde no es fácil y, y, y que puedan, ¿sabes? Que puedan tener un espacio donde poder hacerlo. Yo necesité ese espacio, yo necesité personas, yo necesité personas vale, no solo de mi color de vida, sino de personas que me pudieran entender, entonces que ahí lo tienen y que que, que se intente, que visibilizar es... Es importante. Yo una frase de mucho la utilicé de me encantaría ser el referente para pues las personas de que eh, no está mal el, eh, levantar la voz, sino que es necesario levantar la voz. entonces Este es el espacio. Gracias, Gracias Dani. Eh, ¿an? sí A mí me, me gustaría añadir eh, ya que se está... Estamos ahora un poco por las fechas del orgullo y todo eso aunque el mes que viene a ser como oficial del orgullo, el real, vaya, no el, el que va variando según al capitalismo le conviene, sino junio por el 28 y todo eso. Eh, eh, ahora, pues eso, por las fechas y todo eso, muchas empresas y demás se suben al, al carro de, hey, esto está guay, pero... Esto a nivel individual, porque empresas pocas creo que vayan a escucharnos y menos aún a hacernos caso. Pero si tú como persona individual eh, consideras que nos apoyas, replanteate tal vez dónde consumes y, y qué tipo de empresas apoyas económicamente. Porque... apoyarnos en las fechas en las que te conviene no es apoyarnos porque en el orgullo de todo el mundo se pone la banderita y ni siquiera todo el mundo pero mucha gente se pone la banderita por ser el orgullo pero muchos negocios pierden clientelas y fuera del orgullo tienen la bandera puesta y es a esos negocios a los que realmente habría que apoyar Guay. Yo aprovecho último minuto eh, para decir que si eh, eres una persona no binaria, pues ya me refiero a, a quien nos va a ver, ¿no? Si eres una persona no binaria eh, crees que puedes serlo si no lo conoces y si quieres saber más, eh, nos puedes seguir a no Nobinarias España en Instagram somos nobinarias.es en Twitter nobinarias barra baja es y, y nada, que será un espacio seguro eh, para hablar, tenemos grupo de apoyo mutuo y, y tal, donde se puede pedir entrar y, y que al final es, es importante colectivizarse, eh, juntarse frente a una presión. Y, y lo que comentaba antes Dani de, de referentes, yo al final creo que mis referentes no son quienes veo arriba, sino quienes tengo al lado. Entonces, eh, para mí, han caen Dani y muchas otras personas transnominarias son mucho más referentes para mí de lo que pueda ser cualquier persona eh, rica, blanca, eh, que de repente dice, soy una persona no binaria eh, y hace cosas ¿no? que, lo, que lo pueden ser también, pero para mí eh, los referentes son quienes tengo cerquita, a quienes puedo tocar eh, o espero poder tocar cuando terminen confinamientos, pandemias y demás, pero, pero eso. Y, y nada, eh, Carlos, te dejo ya que nos enrayamos más. Es que nos queremos mucho. Somos una pequeña familia. Ah, no, no. Nosotras encantadas, vamos. Que, que nada, pues eh, deciros que muchísimas gracias por, por participar. Suscribo suscribo las palabras que habéis dicho, eh, que soy referentes y que muchísimas gracias por seguir dando, dando ahí caña. Y, y gracias por habernos enseñado tanto que, que, que creemos que es súper importante y, y, y la idea de, de, de estas actividades, pues esto, precisamente es visibilizar, dar luz, entender eh, aquello que no, que no se entiende porque no se ha tenido la oportunidad de, de, de escuchar y que si se ha podido escuchar y no se quiere entender, pues que a lo mejor hay que hacer un esfuerzo y, y trabajarlo, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias por habernos puesto un poco en, en vuestras pieles, contarnos eh, eh, qué violencia sufre concretamente el colectivo transnacional, eh, contarnos propuestas también, cosas que demandas concretas que, que hay que, que solucionar y, y muchísimas gracias por vuestra valentía también, de que, que sabemos que no es fácil, ¿no? Eh, eh, Bueno, pues eh, exponerse eh, y contar pues cuestiones personales que que no por ello no son políticas, pero que no por ello son fáciles de, de expresar y que, y que jo, que muchas gracias. Muchas gracias, Anne. Muchas gracias, Caen. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Darco. Y nada, que feliz y crítico orgullo. Y que, y que seguimos. Muchas gracias.